Carlos Díaz. Ella es Naki Soto. ¿Por qué no hay gasolina en Venezuela? Se lo preguntas a un ciclista fracasado, pero lo curioso es que Venezuela tiene petróleo, es más, tiene mucho petróleo, es más, tiene más petróleo que el que podemos sacar y el que van a poder sacar las próximas generaciones y sin embargo no hay combustible. La razón es súper compleja. Pero si te quieres quedar con la sencilla, hazle caso al Chavismo que dice, son las sanciones y ya, y se queda con eso. Porque, a ver, todo indica que efectivamente las sanciones complican el mapa, pero no son las responsables de este escenario tan dramático que estamos viviendo. Mire, eh, había, había un tuit. Súper ridículo de alguien que decía: es que en la Cuarta República no se encargaron de eso. Y como ya, ¿hasta, okay. dónde, ¿hasta dónde llega el fanatismo, la obsecación, la idiotez infinita? Ah. Miren, este país tenía, Venezuela tenía, la capacidad de refinar 1.3 millones de barriles de petróleo diario. Esa capacidad estaba ah. instalada y Venezuela no consumía ni mil barriles de gasolina. Y por eso era que podía exportarla inclusive. Entonces un país que llegó a exportar gasolina y que podía regalarla en su mercado interno generando pérdidas de miles de millones de dólares anuales porque era un lujo que se querían dar los venezolanos. Gracias. Ahora termina rogándole a Irán, que está en Asia, un país asiático, para que mande unos cuantos buques. Y el chavismo decidió generar una suerte de épica del fracaso. Por alguna desconocida razón, a ellos se les ocurrió que una buenísima manera de narrarle a el venezolano promedio, que entiendo yo asumen como bruto, gafo, necio, desconectado de la realidad y vete tú a saber cuántos otros improperios, se imaginan de nosotros mismos porque es que es la única justificación sí, el, a lo que han hecho. El desprecio, el desprecio de la gente. Es, es absurdo, absurdo. Se lanzan esta eh, retórica de gracias, Irán. Yo en mi vida había visto al chavismo jalar tanto mecate como el que ha jalado, bueno, salvo Cuba, obviamente, pero con, con Irán ha sido una vaina absurda. Han puesto a los trabajadores petroleros, a los trabajadores de pérez a cargar banderitas de Irán y gracias Irán, gracias sí, si los trabajadores petroleros aceptan que los humillen más es muy su decisión Chavo, se humilló hasta el partido comunista Buscarnos, el partido por comunista por de Venezuela le agradeció a Irán esta, esta, este envío que además no fue ni un favor ni fue regalado cuando en Irán asesinaron a la gente del partido comunista iraní cuando es ilegal ser comunista en Irán y el Partido Comunista Venezolano salí y le da... Gracias, gracia. Irán. O sea, gracias, Irán. Eh, Pedimos un poco de disculpas por nuestro, por nuestro estupor de entrada porque es que es absolutamente ridícula la situación. Los cinco buques iraníes juntos, que tardaron más de cinco semanas en llegar a Venezuela y todavía no han llegado todos, gracias. representan menos de un día de la capacidad productiva que tenía Venezuela. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Y en este momento nuestra capacidad de refinamiento cayó tanto que ya ni siquiera gasolina podemos hacer y las alianzas que se tenían con Aruba y Curazao se rompieron y la capacidad que había con negociar con otros países de la región se rompieron y nada de eso tiene que ver con las sanciones, sino con el absoluto deterioro, la desvergüenza absoluta de haber destruido la industria petrolera. Que, que allí es donde está el mérito, la, la real proeza del chavismo fue haber destrozado PDVSA, una industria que era absolutamente sólida, que tenía asideros, obviamente, a nivel técnico y a nivel de infraestructura y a nivel de mercado, en una industria sólida y la, la voracidad por, por robárselo todo, absolutamente todo, por despreciar el talento, por despreciar el conocimiento y asumir que la lealtad siempre será más importante que la noción, bueno, Desmantelaron esta industria y aquí están los resultados. El país con reserva reservorio más grande del planeta no tiene gasolina en un momento histórico en el que el mundo Sobra gasolina, están regalando la gasolina a ver quién Carrizo se queda con la gasolina y Venezuela le hace este roliberio de favor a Irán, que es no solo comprarle por adelantado, pagársela por adelantado. con oro y con sobreprecio. ¡Uf! La gasolina excedentaria de Irán y lanzarse a esta campaña, gracias Irán, gracias, que viva el Ramadán, que llegó la gasolina de Irán, coño, un poquito de por favor. Y en ese juego perverso de destruir una industria, es bueno recordar. Todos los argumentos que se utilizaron hacia el año 2002, 2001, 2002, para atacar a la industria petrolera. Quiero decirte, por ejemplo, es que PDVSA ah. es una caja negra. Wow. ¿Qué es PDVSA en este momento? <risa> cuando ni siquiera rinde cuentas de lo que está produciendo y la gente tiene que enterarse por fuentes secundarias, los reportes OPEP, cruzando numeritos aquí para allá con cosas filtradas, una empresa que ni siquiera hace ruedas de prensa, donde no se rinde cuenta, donde los periodistas no pueden entrar. Y eso le llaman una caja negra. ¿Te acuerdas cuando decían, es que están usando los aviones de PDVSA para viajes privados de los gerentes? ¡Ay, mi amor! Alguien recordará el episodio en el que no era un funcionario de gobierno, era su niñera que tenía que ir a Brasil y usó un avión de PDVSA. Eso pasó en chavismo y sigue pasando en chavismo. Todo eso, esa estructura que tenía trabajadores petroleros y que luego empezó a tener trabajadores que vendían comida, que sembraban, que importaban cosas, que tenían abasto, que tenían radios y canales de televisión. Es decir, una burocracia que se multiplicó porque la industria petrolera empezó a tener un montón de trabajadores que no tenían nada que ver con... El procesamiento Pleno. de petróleo. Se convirtió en un aparato de propaganda. Se convirtió en una cosa... ¿Te acuerdas que hasta mencionaron a una PDVSA en los casos de corrupción de Bolivia? Gracias. Es decir, es, una, es un desastre. Al que ahora quieren culpar es a, bueno, que hay presiones de parte de Estados Unidos contra la industria petrolera. Y venezolana. lo peor es que en este guión se meten incluso... Los chavistas que ya dejaron de ser poder, y como todo chavista cuando deja de ser poder, Ave María Purísima entra en una suerte de manto sagrado. Que, de iluminación. Coño, que les quita cualquier, cualquier migaja de responsabilidad, sobre todo a la barbarie que cometieron. Y ahí está Dafa, Dafael Damírez, diciendo, coño, no puede ser que hayan quebrado sin duda, chicos. ¡Qué horror! ¡Ah! ¿Quién se iba a imaginar que podían quebrar esta industria? ¡Psicótico! El responsable del concepto de la PDVSA roja, rojita. ¡Fuck! ¡Oh, ladrón! Y tú no te metes en esa ecuación, tú no tienes nada que ver con el quiebre de la industria petrolera venezolana, no puede ser, pana. Porque es que también ocurre, y esto es genérico, mucha gente deja de militar en su ideología política, pero no deja la soberbia, la soberbia la mantiene, y de hecho en ocasiones la convierte casi que en una suerte de elevación espiritual es que yo que vengo de allá y además esperan privilegios, esperan estar de primero en la cola, esperan que sus opiniones disidentes ahora tengan más titulares que antes, esperan que la gente los aplauda y así no funciona la vida entonces esta nueva pureza de estos voceros pero, que dicen, perdón, yo fui parte pero ya no, como les sobra dinero para invertir en publicidad que es lo que están haciendo, eso es lo que está haciendo Luis Ortega Díaz, eso es lo que está haciendo Rafael Ramírez y otras voces disidentes del chavismo, como les sobra dinero que se robaron de las arcas de esta nación lo invierten en eso bueno, lo gastan lo gastan porque tienen la credibilidad de la mamá de Tarzán ya que de aquí está hablando de robar solamente queríamos señalar que es que hay inconsistencias profundas entre sus ingresos oficiales y su nivel de vida por lo tanto ese gap tienen que justificarlo de alguna manera yo quisiera que me lo explicase de verdad pero volviendo al tema no hay combustibles en Venezuela porque la capacidad de procesarlos dentro se fue agotando porque la industria fue destruida, destrozada, porque además hubo incentivos para. Y la cosa es tan perversa que incluso ese mercado que había de sacar gasolina venezolana para venderla en zonas fronterizas, cosa además que estaba bajo la mirada de funcionarios, porque no es que eran cuatro pimpinas que se llevaban las personas en Táchira o en Apure, era que pasaban grandes cargamentos, los incentivos para esos robos también disminuyeron. ¿Por qué? Porque la poca que hay la están comercializando dentro de Venezuela a dos dólares el litro, a tres dólares el litro, a cuatro dólares el litro, dependiendo del nivel de desespero, de la exclusividad, de la cercanía, del momento de la crisis. Claro, Entonces, porque además en... cuanto menos tiempo Inviertes en la cola, más costoso es ese litro. Es decir, ya hay, hay, hay como diversos niveles de perversión dentro del de sector de la Fuerza Armada que está administrando esta historia. Sepan, además, y lo reiteramos, que cada bomba de gasolina es un universo en particular. No es que todas son regidas bajo los mismos criterios y abren de 5 de la mañana a 2 de la tarde y atienden a tantos automóviles eh, que tienen privilegio para hacerlo. Y no señor, dependiendo de la bomba y dependiendo además de la autoridad que ese día sea responsable de la bomba. Cada bomba tiene caciques es y esos caciques dependen de una fuerza del orden público. Y esa fuerza del orden público además se pelea con otras, porque además eso lo pudimos ver como los funcionarios de... X cuerpo, se peleaban con los del otro porque no podían entrar a ese sitio y si no el comandante o el general o el coronel no sé qué les mandaba tal cosa, se peleaban frente a la gente. Y, ¿Y todo era? lo que no es? sea pistola, pata y kung fu del Estado es humillado en su necesidad de búsqueda de gasolina. Incluidos los médicos y enfermeras, que es. incluso uniformados han sido maltratados por funcionarios. Perdón, y les piden el papelito y les piden la identificación y son humillados. No es casual, no puede ser casual que tantos médicos y enfermeras hagan los mismos testimonios. Me pidieron el salvoconducto, me preguntaron dónde trabajaba yo y ahí hay un tema como de rechazo. Además, si usted trabaja en el sector privado de la salud. Si usted trabaja en una clínica, entonces menos gasolina te doy porque tú jamás me vas a atender a mí. El rango de impunidad es tan, tan alto que se atreven a humillar a un médico que igual podría mañana salvarles la salud y no importa. Porque si tú no vas a estar en el hospital donde yo voy a ir, entonces no te atiendo. Sí, bueno, además tiene la posibilidad de ganarse los dólares que se ganen diariamente por revender ese producto. ¿Qué otra cosa ocurre? Que a la hora de pensar este problema en términos grandes, pues bueno, no fue Rusia la que se lo resolvió al chavismo, no fue China la que se lo resolvió al chavismo y no es Irán la que se lo resuelve. Irán está planteando una, una cosa para, para parchar la situación unas cuantas semanas. Pero un pañito caliente. En, en extrema, además en extrema racionamiento, eso, eso puede durar unas semanas, ese cargamento. Pero no significa que este país va a volver a la normalidad. ¿Saben por qué? Porque la normalidad anterior era asquerosa. La normalidad anterior era insostenible. Era un país que regalaba la gasolina. Una cosa que no hace ningún otro país de la OPEP. Nadie regalaba la gasolina. Regalarlo es que el costo de una cisterna completa de 38 mil litros de gasolina era más barata que un huevo. Un huevo. Entonces, eso no tiene ningún sentido, no, no tiene ninguna lógica. Entonces, esa normalidad no va a volver. Ese subsidio a las clases privilegiadas del país que pueden tener vehículo no regresa, pero tampoco se va a ir a un esquema de normalidad con unos gerentes tan malos, unos gerentes tan ineficientes. Por eso estamos entrampados. Cuando uno plantea el tema de la gasolina es que en realidad no va a haber solución fácil, no con estos gestores o no con gente que está lucrándose con la extrema necesidad de la gente porque un país parado tampoco funciona. Y es curioso, una vez más, porque esto no forma parte del discurso del poder para el poder Aquí no pasa nada, más bien gracias Irán. ¿Y, ¿Y por qué gracias? Porque es tan clave el asunto de que haya llegado gasolina iraní porque le ganamos uno al imperio. ¿Qué? Somos tan bárbaros que le... Sí, sí. Y ellos mismos se inventaron amenazas, recontra amenazas, superado el asunto ya una vez que ingresó el Fortune y estaba en el palito y Tarek Leisamil le dio las gracias al Fortune y, y, y hasta hasta arrimó con la fortuna de tener a Irán. Después de eso es que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dice si nosotros sabíamos que no iba a pasar nada, por favor. Sí. Nosotros evaluamos el establishment del gobierno norteamericano, del Pentágono, dice Vladimir Padrino López. Lo evaluamos y sabíamos que no iba a pasar. Aquí no había ninguna amenaza repite el esquema que con la supuesta invasión de la bahía de Macuto. La operación Gero. Es decir, el... todo lo tenemos bajo control. ¿Qué ocurre? Que esa gasolina tiene un costo, costo X, que costó oro de sangre, que costó la explotación de tierras mineras venezolanas que anteriormente pudieron ser territorios indígenas o parques nacionales, nunca, nunca se sabrá realmente. Pero es que además se le eleva el costo cuando tienes unos helicópteros que están custodiando la carga, cuando tienes unos buques, toda esa movilización son recursos, es plata. A la gente se le olvida que es plata y como siente que no es suya, no, le duele. Pero en realidad toda esa gasolina es más costosa. Entonces, ya se pagó afuera, ya se pagó de la peor manera posible, en el peor momento posible, y además la van a revender dentro de Venezuela. Entonces, no, y es precioso, es precioso, que efectivamente el chavismo siga invirtiendo más en su... Asunto publicitario en gestarse. Unas épicas que no vive. Que, que son embuste, que a nadie le importa. Además, era absurdo. el, el cuando, Bueno, cuando fuimos a comprar vegetales, era absurda la convicción generalizada. De verdad, no, no hubo una persona, eh, digamos, de las personas con las que pudimos conversar, que no tuviese la convicción de que esa gasolina era solo para los militares, para mantener a los militares contentos y en consecuencia eso se supone que da fidelidad y para que ellos, bueno, cobrasen más dólares por esa gasolina. Nadie, nadie de las personas con las que conversamos se sentía beneficiaria de esa gasolina, sentía que que iba a acceder a ella. Pero además, y lo más importante obviamente, es que este pañito caliente no le pone coto a este dramón. Y esa, esa pérdida de perspectiva para la solución, para lo que necesitas como sociedad, es terrible, porque le pega muy duro en el ánimo general. Súmenle el confinamiento, súmenle una... Economía detenida en absoluta contracción, Súmenle la hiperinflación, súmenle el resto de los servicios públicos que nos faltan. En Aguera, la fórmula es espantosa. Sin gasolina además no hay manera de sacar los cultivos de tierras que están perdiéndose además. Todos los días sin gasolina no hay como encender algunas plantas eléctricas de las que dependen vidas. Sin gasolina no hay actividad económica y de distribución que funcione y que además sirva para que la gente le lleguen las cosas a buen costo. Porque lo que está ocurriendo ahora es que en las estructuras de costos de envíos de alimentos o paquetería o medicina o lo que sea, ahora se está sumando el costo de la gasolina dolarizada y se tiene que sumar. Eso significa entonces que la gente más pobre no va a poder comprar lo más básico porque esos precios ya no se pueden respetar. Tienen que ser aumentados para poder costar, para poder pagarlo. Cuesta ese, ese producto escaso y controlado. Entonces estamos en una trampa, una trampa a largo plazo que exige sin déficit que exige capacidad de análisis, que exige además capacidad crítica porque la manera en la que se destruye una empresa estatal de petróleo no es de un día para otro. Esto es un proceso que lleva ya mucho más de una década y media, que además ha costado persecución de trabajadores, exiliados. Recuerda que los primeros refugiados venezolanos de la era chavista son del año 2002, que dieron a parar a Canadá, a Canadá. ¿Qué carrizo hace un maracucho en Canadá? Pues bueno, allá aguantando frío porque fue perseguido en Venezuela. Entonces ese horror genera facturas que durante mucho tiempo, quizás por inercia, pues no se notaba, porque se mantenían empresas mixtas, porque se mantenían modelos en, las, en los que otros países y empresas privadas le hacían el trabajo a PDVSA de producir. Porque bueno porque esa, esa, ese derroche del año 2009-10 de tener el barril a 150 dólares, a 120 dólares, le permitía al, al, al gobierno tener excedentes. Pero todo eso se acabó, todo eso se agotó y quedan las deudas y una pésima infraestructura. Si el chavismo no mete estos problemas dentro del discurso, sigue siendo una voz más aislada de lo que ya es. Es decir, la presencia de la institucionalidad del Estado, llega siempre a través del aparato represivo. Pero hace rato Nicolás y sus ministros dejaron de ser una referencia para el venezolano dentro de Venezuela. No son noticias, no son tendencias, nadie los ve porque si al aire me vas a decir que todo está normal, todo está controlado y no me hablas de los problemas reales... ¿Y saben dónde está el rollo? Sí. El rollo... Como lo dijeron en la, en la conferencia esta de donantes para los migrantes y refugiados venezolanos, el rollo es que si tú no tienes la autoritas, la institucionalidad necesaria para generar una campaña que concientice a tu población que le informe seriamente sobre lo que está ocurriendo en este caso en una pandemia, los niveles de relajación que alcanza la población venezolana también se justifican allí, la gente no siente que la enfermedad vaya a afectarle, además ya te has preocupado por decirle muchas veces que la única, el único problema está en frontera y que los los locales son más bien bajitos, la gente no, no te siente parte de su cotidianidad y en consecuencia no te escucha. Si esto va escalando, si escala eh, como ha ocurrido en el resto de las naciones por el amor de un Dios, con un sistema de salud tan colapsado como el que tenemos, las cosas se van a poner realmente oscuras y no habrá ni los canales necesarios para transmitir la información justa, veraz, ni la institucionalidad que responda por esa información. El ministro de Salud de Venezuela, yo les juro que el 99,9% de los venezolanos no sabe cómo se llama el ministro de Salud de Nicolás. Como el ministro de Petróleo, que es cualquiera. Venezuela es el único país que tiene como directores de las estrategias de una pandemia a la Fuerza Armada. Todas las voces que dirigen las estrategias en el marco de la pandemia son militantes, cuyo conocimiento sobre epidemiología, sobre infectología, sobre nutrición es nulo. Absolutamente nulo y sin embargo, ahí están. Esto es en serio. Ella es Naki Soto. Él es Luis Carlos Díaz y aquí abajo, yo les juro que aquí abajo hay una campanita con la que ustedes se pueden suscribir a nuestros contenidos, pero además de este canal hay una cuenta maravillosa en patrón.com slash Naki Luis Carlos, todo pegado y lo importante allí es que pueden ser parte de la comunidad que se beneficia de contenidos exclusivos, análisis que realizamos también, y pueden incluso discutir con nosotros en el grupo WhatsApp cuáles son las próximas cosas que vamos a hablar. Apóyennos, acompáñennos. Así. Esto fue en serio.